Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. Y ahora en este momento vamos a escuchar al señor Francis Rodríguez. Eh. Gracias, equipo, y a Pueblo San Francisco por seguirnos. Esto es de mañana. Lo que hemos escuchado y la, la llamada de Juan Comprez no nos pone en duda de la calidad de dirigente y de político que ha demostrado ser Juan Compres, nuestro diputado. Y sobre todo en el proyecto de la fuerza del pueblo. Sin temor a equivocarnos, tenemos una preferencia y una, una intención de voto importante, de la cual estamos convencidos que podremos llegar a la sala a capitular a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Emanuel Trinidad, como decía Comprez, es un hombre que dentro de su trayectoria política ha demostrado ser coherente, eh, seguro de, de sus actos, incluyendo demostrable la actitud de Emanuel cuando en aquel momento, desde el propio gobierno, se trajo una estrategia para llevar a minimizar la buena imagen dentro del partido y en el país de Leonel Fernández con aquel tema de, de Quirino. Y Emanuel fue de los funcionarios que siendo de la corriente de Danilo y entendiendo que era el presidente del partido al que se le estaba de forma peyorativa Armando un, un plan, como decía Yayan, de descrédito, que estaba, eh, criticaba de que hay personas que están llevando una campaña de descrédito a candidatos y a, y a en las distintas índoles. Pues en ese momento, en su responsabilidad como miembro del PLD, presidente municipal, Emanuel fue el hombre que, que, que llevó un acto de reconocimiento y de respaldo a Leonel Fernández, pero al can, no al candidato, porque Leonel no lo era, sino al presidente de su partido y a su compañero de partido. Entendiendo que en este país un delincuente internacional como era es Quirino no podía tener cabida en el espacio noticioso y llevar a creerse, y llegar a creerse del Palacio que se podía derribar a Leonel. Pues mire lo que pasó en el 6 Lionel decide abandonar lo mismo que le pasó a Juan Bosch en el 73, con su antiguo partido, al cual él nombró y dijo que no iba a ser, ni, lo, ni pudo ser lo que fue el PRD. Pero no se ha hiperredizado un poquito el PLD. No se ha abandonado la memoria histórica de Juan Bosch en el PLD. Y corrobora con lo que terminaba diciendo Yayan en su tema. ¿Cuáles han sido sus errores y por qué están en el lugar que están? Pues en cuanto a encuesta, sabemos que Leonel está por encima del candidato oficialista. Que, no lo que lo quieran manipular porque hay un alto contenido de inversión estatal que alcanza más de los 14 millones de pesos diarios en medios. Y en voces, no le voy a llamar bocina porque no voy a utilizar peyorativamente el término porque son comunicadores. Sí, verdad. Y tienen derecho a expresarse. Y tienen todo el derecho, bueno, o a venderse también. también si entienden también. que esa es la vía para poder sostenerse. También. Que es lo menos, lo menos viable que puede tener todo comunicador porque debe de tener luz propia, debe de tener contenido y no sujetarse a pagos. Pero de todo esto hay una realidad y es que la política dominicana cambió al punto que nunca en la vida pensábamos que en esta etapa de la vida democrática íbamos a tener una ruptura abrupta de unas elecciones generales, municipales, al punto que nos estamos preparando para este próximo domingo. Y entre coronavirus y el mal manejo que le han dado a este tema, estamos convencidos que el pueblo está consciente de la responsabilidad que tiene de elegir el próximo domingo a los mejores hombres y mujeres de estas comunidades y del país. Ya es una realidad que la fuerza del pueblo nació grande y es lo que no soportan en el Palacio y algunos acólitos que quedaron en el antiguo partido de la liberación dominicana. Y vimos cómo decía Juan Comprés una visita que hiciera el candidato oficialista a San Francisco la cual planificaron con obstrucción de vías principales en la ciudad La Libertad en la Salcedo, la con, Salcedo. No. Con, con Nino Rizet Libertad con No, Duarte. no Libertad Salcedo con Duvergé, no. Libertad, Libertad con, Duarte. con Duarte pero entonces en el círculo del, de la Castillo con Duvergé y el Parque de los Mártires ah. también que son vías fundamentales que para términos reales de la ley no se pueden ocupar en ningún tiempo porque son las vías principales de la ciudad y hay una resolución que lo indica así, pero eso no fue obstáculo, el obstáculo lo pusieron ellos en las vías y todos nos topetábamos y nos veíamos uno a otro y yo tuve que estar dentro para ir a mi casa, pero me di cuenta ¿De qué esfuerzo se está haciendo para producir espacios de muchedumbres? A mí me dio pena. El partido más grande de la república, el que alcanzó los grandes momentos, hoy se ve en una situación solamente por las tropelías y luchas internas que ya a nosotros nos da 0-3 primero nunca se he especula sido. que el candidato del PLD no llegará al primero de abril se yo bueno ese. pues yo dije y ustedes me recordarán no un cambio que va, abruptamente. A cambiar, sí, va a cambiar el panorama político con, cambiar, con ¿Cómo con así? la finalidad cambiar, de la renuncia tiene que pero, pero van vamos a poner a unos locos eh, cambiándole los candidatos bueno, Todo día con un show. Bueno. bueno, todavía hay tiempo, el primero de abril todavía hay tiempo, creo que son de, 30 días antes. De sí. todas maneras, que creo que el espectro político días. nos tiene 40. que dar, más que confusión, madurez del pueblo dominicano. Y que no obstante, ya sé que hay personas apáticas a la política, hay personas que se están motivando a votar porque entienden, entienden que lo que estamos aspirando no voy a decir como dijo un candidato, los aspiren. <risa> los que estamos aspirando nos tomen en cuenta y sobre todo por nuestras condiciones profesionales, personales y de comportamiento mientras hemos dado muestra de cómo actuamos cuando hemos sido funcionarios públicos municipales. Y quiero concluir haciendo un comentario luego de lo político quizá debía hacerlo al principio pero creo que no puedo dejar de hacer el llamado de atención a la clase profesional del derecho y a la comunidad del distrito judicial o departamento judicial de Duarte en el entendido que hoy las principales funciones están ocupadas por extranjeros municipales si hablamos de abogado del estado la principalidad la tiene un capitaleño si hablamos del registro de títulos, la tiene un capitaleño si hablamos de la procuraduría general de la corte una capitaleño si hablamos de mensura un bonaero pero por Dios, ¿qué estamos haciendo? Y demuestra que la clase política reinante, la que domina, ha permeado todo. Lo han, hecho, han hecho los cambios no por talento, no por condiciones, sino por grupos. Y ahí están los resultados. Ahí el que va a registro de título no tiene un servicio, con excepción de las muchachas, que ya tienen tiempo ahí como recepción Pero del encargado Ese que vimos ahí Ay. Lo que ha venido es a, a mancillar este territorio Y a maltratar A notarios A dudar Cuando los documentos se valen por sí solos Y si usted tiene alguna duda Sométalo ¿Dudando de los notarios públicos? ¿Cómo va a ser? No, pero... no del notario y de todo no y perdón. de los abogados y de los agrimensores. No, pero mira, ahí, ahí, ahí hay una situación. Ahí hay una situación y es el hecho de que hay, que, hay, que que hay notarios. Hay que tener cuenta. Con aquí, algunos notarios. Ah, aquí hay notarios. No aquí hay notarios que por 150 pesos te sí, firman lo que y sea. Y están bebiendo sin, en sin, sin ver a nadie firmar. Es cierto. Entonces, Eso es hay una, que tener cuenta. Aquí sabemos quiénes todavía. son. No son. Mira, claro. aquí sabemos quiénes son. Y yo lo puedo contar con las manos de los sí, con las cinco sí, dedos sí. de las manos. Realmente hay que hay que, hay que que decir una cosa, pisa, en el registro de título hay un problema de personal, no se le puede achacar todo a, a cualquier actitud particular del, de quien está al frente, sino también hay falta de personal Pero que no entonces, permite, la... falta de personal y mucho trabajo. Pero entonces, eso lo sabíamos desde la, antigu, la anterior incumbente, Así es. que bien lo Así hizo, es. muy bien y que teniendo la condición de estar dentro de la carrera administrativa, no se ha protegido y se le ha mancillado su honor y su moral. Y nosotros sabemos la valía de Aleida Mena para venir a, a, a inventar con una persona que no tiene ningún trato con la clase jurídica de este pueblo. Y lo que ha hecho es maltratarlo. ¿Qué fue lo que esta gente comieron Dice...